Buenas noches, tengan todos. Bienvenidos una vez más a una emisión de Pensamiento Libre a través de la plataforma del Movimiento Conservador Venezolano y en diferido por Repúblicos TV. En esta oportunidad tenemos un tema sumamente importante que conversar. Se trata de, de Cuba, de ese país que ha sufrido tanto durante tantos años por un régimen comunista. En esta oportunidad hemos invitado a alguien muy especial, una persona que que siente su país, que ha hecho mucho por Cuba, y que no, que no solo es historiador, investigador, es también un activista por los derechos humanos y un activista por la libertad. Me estoy refiriendo a Michael, Michael Lima Cuadra. Bienvenido a Pensamiento Libre. Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Michael. No, pues gracias a ti, Carlos, y gracias a, a todos los venezolanos. Yo admiro mucho al bravo pueblo me inspiro en la lucha de 20 años que han tenido contra ese régimen oprobioso mafioso criminal son ustedes un ejemplo para mí así es muchas gracias michael sí así es mira y de verdad que viendo estas imágenes que con las cuales iniciamos de verdad que bueno uno como como ciudadano como ser humano a uno se le pone la piel de gallina porque uno dice hasta dónde puede llegar la maldad de un régimen en someter a su pueblo y vemos cómo hay personas que sacrifican hasta su propia vida por obtener libertad. A ver, el caso de la huelga de hambre que está ocurriendo en este momento en Cuba. Una huelga de hambre que ya tiene bastante tiempo y de cual tú nos vas a conversar acerca de eso. ¿Qué tienes que decirnos acerca de eso, Michael? Bueno, pues primero solidarizarme con los huelguistas en Cuba. Pienso que Canadá, como democracia, eh, como ejemplo moral en el mundo, debe tomar nota de lo que está pasando en Cuba y pronunciarse en público. Yo le he escrito muchísimo a, a diferentes eh, instituciones en Canadá, de, de todos los partidos, de todas las esferas políticas, hablando de lo que está pasando en, en, en Cuba. La Unión Patriótica de Cuba, liderada por José Daniel Ferrer García, eh, ex prisionero político reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia, se fundó en el 2011 y desde entonces ellos han llevado una labor de lucha por la libertad de Cuba y además una labor humanitaria. Entonces, eh, el, el régimen cubano, pues temeroso de que los ciudadanos cubanos tomen cartas en el asunto, en, la, en aliviar la pobreza en Cuba, en repartir eh, comida, medicina, atención médica, les ha hecho un cordón policial. O sea, ha rodeado la calle, donde es la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, en el reparto Altamira, y no permite que nadie, ninguno de las 210 personas que la Unpacu le, les da comida, medicina, atención médica, pueda entrar a esa calle. Entonces, en protesta a tal arbitrariedad, pues eh, José Daniel Ferrer se ha declarado en huelga de hambre. Eh, inicialmente habían eh, prácticamente 70 activistas, quedan hoy día 25 hasta el día de hoy, según la última información ellos están en un estado crítico de salud desde el 20 de marzo hasta hoy día sin comer y, y es muy importante, en toda huelga de hambre histórica se requiere visibilidad de la prensa si el mundo libre quiere claro. que se preserve las democracias en el mundo o que triunfen los movimientos de, de resistencia pacífica como los de Cuba tienen que pronunciarse yo le he pedido a Canadá, al gobierno de este país, a los opositores, al partido conservador al partido liberal, a las instituciones de derechos humanos que se pronuncien porque ellos necesitan esa visibilidad. Ellos son una organización de derechos humanos y humanitarios. Están defendiendo su derecho a entregar comida, medicina, atención médica, a todo ese grupo de personas. Son con aproximadamente 210 que ellos atienden. Eh, personas, madres solteras, personas que sufren de adicción. Es, es todo un, su, su misión aquí es humanitaria. Su misión puntual es que se acabe el cerco policial de la seguridad del Estado, que no impide que nadie llegue a, su, a, la, a la sede principal, de la Unión Patriótica de Cuba. Ahora bueno, fíjate, es una situación bastante, bastante grave lo que está pasando. Y estás nombrando el gobierno canadiense, en el cual vivimos aquí en Canadá, tú vives aquí, yo también vivo aquí. Y este es un, un, un gobierno que históricamente siempre ha promovido la libertad, y, pero también hemos visto que a veces ha tenido como un cierto maniquismo, como un coqueteo con la dictadura cubana. Yo no sé si es ese estilo romántico, vive en ese estilo romántico de la revolución, pero yo pienso que el gobierno de Canadá debe de, de ponerse un poco serio en esto, porque esto se trata de la vida humana y, y, y ellos, digamos, ven, ven a Cuba como algo bueno, algo tropical, pero la situación... Crítica y Canadá tiene que ponerse los pantalones en esto. El gobierno de Justin Trudeau tiene que tomar cartas en el asunto. Dime, eh, conozco también que han hecho, ya tú mismo me has dicho, han tenido reuniones, incluso se reunieron a principio de año con el representante de Global Affair para América Latina que está escrito al gobierno canadiense, el señor eh, Sebastián Sebastián Sigowin. Sí, sí, Sigowin, sí, güey. Uy, exactamente. Y dime una cosa, ¿cómo fue esa conversación? ¿Qué, qué hablaron? Qué, qué, ¿Qué pudieron contarle a este funcionario canadiense? Bueno, lo más importante que Sebastián Sigobin y el gobierno de Canadá debe entender es que aquí hay una comunidad de cubanos libres que estamos en desacuerdo con esa política de paños tibios hacia una dictadura como la que prevalece en Cuba por 62 años. Esa es la dictadura más antigua de la historia de América Latina y una de las cinco más antiguas a nivel global, después de China, Corea del Norte, Arabia Saudita, queda la dictadura de Cuba, la cuarta a nivel global. Entonces, eh, toda esa noción que ellos tienen de Cuba, de hablar de la visita del, de, de Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro, eso, eso es una imagen congelada en el tiempo. La nueva generación de Cuba, los artistas, los intelectuales, la gente joven, está en contra de esa dictadura, quiere democracia en Cuba. Y yo, como cubano libre, eh, tengo también el apoyo de muchos de ustedes, los venezolanos, a los que admiro muchísimo, y eh, me han apoyado eh, tremendamente en la causa de la libertad de Cuba. Le estamos pidiendo al gobierno de Canadá que eh, cambie la política exterior. Eso es lo que le dijimos a Sebastián Segovia. ¿Cómo es posible que, que Canadá, que se dice un campeón global en la defensa de los derechos humanos, que es un gobierno liberal, la esencia del liberalismo es el apoyo a la democracia, a esa, ...a esa esencia de que la democracia no es solo un gobierno de mayoría... ...sino también un respeto a las minorías... ...de que quiere promover la democracia... El ...Canadá ha hecho muchísimo por Venezuela, por ejemplo... ...por Bielorrusia, por otros países que en dictadura... ...pero cuando se trata de Cuba, pareciera que los cubanos no somos seres humanos... ...que los cubanos... ...no, no, Cuba es un tema aparte... ...en el tema de Cuba, el ministro de Exteriores de Canadá... Eh, ...se reúne en privado con el ministro de Exteriores de Cuba... ...no, no, así no funciona la, la, la presión... La presión hacia una dictadura funciona en un pronunciamiento público y eso es lo que yo le hice hacer, eh, conocer a, a, a Sebastián Sigouin. Le dije, Canadá como gobierno debe pronunciarse en público en favor de los derechos humanos en Cuba. Debe ser vocal, abierto. Si no, eso no va a funcionar. Eh, ¿Cuál fue la respuesta de él, eh, cuando ustedes le manifestaron todas estas cosas? Que me imagino que hasta les tomaría por sorpresa, pienso yo, no sé. Sí, yo creo que él nunca se ha reunido con la comunidad cubana en Canadá, la comunidad de, de cubanos por la libertad. Él, eh, Canadá siempre ha tenido una postura fácil porque su, en su política exterior nunca ha habido una interrupción de decir que los cubanos canadienses se oponen a esa política. Yo creo que es la primera vez que un grupo de cubanos canadienses que amamos la libertad le decimos al gobierno canadiense estamos en contra de su política exterior. La política exterior debe ser vocal en tema, en, en términos de derechos humanos. Él, bueno, como buen, eh, no sé cómo decirte, como un eh, burócrata de, de un gobierno ent entrenado en el arte de, de, de, de escuchar y decir cosas, él, pues, pues él nos dijo que sí que, que había escuchado lo que decíamos, pero ratificó la idea errada de que el comercio va por encima de los derechos humanos. No, no, los sí. derechos humanos son importantísimos porque Cuba no es un Estado de Derecho, porque, porque los derechos de los cubanos son pisoteados, nosotros nos encargamos de decirle que estamos en, en desacuerdo con esa postura de Canadá. Si Canadá es un campeón global de los derechos humanos, ¿por qué no defender los derechos humanos de los cubanos? Eso es algo inadmisible. Y yo como cubano canadiense me opongo a toda política exterior. Me parece inmoral que el gobierno de Canadá diga ser un campeón de los derechos humanos y no apoye la libertad de Cuba. Si Cuba es el país que más años tiene de dictadura en la historia del hemisferio eh, latinoamericano, de la historia del hemisferio de las Américas. ¿Cómo puede Canadá tener esa postura? Yo se lo dije claramente, le hice una presentación de varias páginas, le di datos sobre la represión, los arrestos arbitrarios. Le recordé además que el gobierno canadiense en el examen periódico universal que se hace en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, le recomendó en el año, en, eh, en el año 2018 al régimen cubano Parar los arrestos arbitrarios a los activistas de derechos humanos, legalizar las ONG que existen en Cuba, acabar con los encarcelamientos, con la represión y que Cuba desde el año 2018 hasta la actualidad se ha burlado de eso porque continúan los arrestos arbitrarios, los actos de odio hacia los opositores y todo el mecanismo de, de, de represión hacia el, hacia el pueblo cubano. Así que... Como, no sé, pues yo siempre he creído que sin presión no hay cambio y que al gobierno de este país sea de un partido o de otro hay que presionarlo, hacerle saber, aquí hay una comunidad y estamos en contra de esa política tibia hacia la dictadura de Cuba. Totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate, eh, los gobiernos, como tú bien dice pero este gobierno, eh, bueno, eh, ha tenido varias posiciones tibias, no solo con Cuba, mira, con Venezuela también. Lo que pasa es que lo, lo disimulan muy bien, son, son maestros en el arte del disimulo, como tú lo dices. Ellos, por ejemplo, eh, condenan a, a Maduro, condenan a todos, eh, reconocen a, a, a, al otro señor Guaidó, pero a la final aquí, eh, la, lo que son las sedes diplomáticas, ahí sigue la gente Maduro, y nadie los toca y nadie les dice nada. Pero ciertamente sí, sí hay que meterle presión, hay que meterle presión, especialmente el señor Justin Trudeau, para que... Ponga Coto y por favor, y que se defina, que se defina de una vez por todas, que diga, mire, estamos ante un régimen dictatorial que pisotea los derechos humanos, que tiene en, en, en vilo a las vidas de muchas personas, que hace arrestos de manera, de manera arbitraria, incluso, eh, escuché también de un movimiento San Isidro, que es el movimiento San Isidro, el Movimiento San Isidro es un grupo de, de artistas que, que, vamos a decir, no son solo artistas. El Movimiento San Isidro es un movimiento plural, es un movimiento de artistas, de personas defensoras de los activistas de derechos humanos, defensores de los animales, defensores de la comunidad LGBT. Eh, es un grupo muy plural, personas que representan la nueva generación de cubanos que llevaban, vamos a decir, mucho tiempo aislados como artistas, como... como, como eh, personas que, que gravitaban en lo independiente en Cuba y se dan cuenta de que para defender los derechos de una dictadura hay que unirse, hay que unirse en un movimiento y crean el movimiento San Isidro cuyo nombre se desprende de un barrio muy pobre en La Habana, en La Habana Vieja, muy cerca del casco histórico de La Habana Vieja, un barrio donde los, las casas están destruidas, donde hay eh, mucha pobreza y, y en base a ese barrio que en una ocasión cuando los iban a arrestar esos artistas independientes hace dos o tres años la, los vecinos salen a defender a los artistas, pues entonces dicen vamos a dedicar el nombre de este movimiento a este barrio. Son un movimiento de un barrio negro, cubano, pobre, en, en uno de los barrios más pobres de La Habana y uno de los barrios más pobres de, de, de Cuba. Entonces son eso, son un movimiento de artistas y un movimiento político por los derechos y las libertades de los cubanos y evidentemente tan sitiados por el régimen como como era de esperarse personas que, que quieren elegir que, que eligen por la libertad evidentemente que ante este tipo de régimen va, eh, bu buscarán ser silenciados sin duda que hay muchas y, y bueno sé también que has hecho muchísimo lo estás haciendo mucho no solo tú sino otras personas eh, para para materializar digamos la acción hacia el gobierno canadiense y de eso quería conversar eh, sé que tienes también, estás trabajando sobre una petición formal, una, una petición eh, constitucional eh, ajustada a derecho, eh, como ciudadanos, estamos en, eh, estamos en disposición de, de activarla porque así, así es nuestro derecho como ciudadanos canadienses, y tienes una petición, háblanos sobre esa petición es una petición que hice fue publicada en la página de la Cámara de los Comunes, o sea del Parlamento el 18 de marzo y entonces es una petición que se basa en eso, en que Canadá se pronuncie en público en favor de, de, de apoyar, de demostrar la solidaridad de este gobierno y de las instituciones democráticas con la Unión Patriótica de Cuba precisamente con el Movimiento San Isidro y con todos los que luchan por la libertad pero que lo hagan en público, no solo que Canadá siempre argumenta que se preocupa de los derechos humanos en Cuba, pero lo hace en el contexto de decir: no, nosotros, el, el ministro de Exteriores canadiense, digamos, ahora es Garnó, se reunió con el ministro de Exteriores del régimen cubano, Bruno Rodríguez, pero lo hizo en privado. No, no, esa no es la forma de defender los derechos humanos. Entonces, nosotros estamos, yo estoy diciendo en esa petición, con el apoyo. Bueno, tengo el apoyo de muchos de, de tus compatriotas venezolanos, en la petición, de muchos cubanos libres acá que me han apoyado y que les agradezco a todos eh, de corazón su apoyo, que, que se pronuncie en público, que diga claramente Canadá, gobierno de Canadá, apoya a los activistas que lideran la lucha pacífica por la libertad de Cuba. Le estoy pidiendo al, al gobierno de Canadá que se una a Amnistía Internacional, a los organismos internacionales y pida la liberación de todos los presos políticos, todos los presos de conciencia en Cuba, que condene la represión los arrestos arbitrarios tal y como en el año 2018 le recomendó al régimen cubano hacer en el examen periódico universal de las Naciones Unidas que pare los arrestos arbitrarios que pare la, la represión que pare to, toda la, todo el mecanismo represivo contra el gobierno cubano, entonces yo lo que quiero es que Canadá se pronuncie en público en redes sociales por las vías que entienda pero que en privado no es no, no forma de hacerlo y decirle Aquí hay una comunidad cubana que se opone a lo que tú estás haciendo, al gobierno canadiense en su política exterior a Cuba, y queremos un cambio. Que si Canadá realmente quiere liderar eh, la, una política exterior donde apoya a los activistas de los derechos humanos, como lo hace en Venezuela, como lo hace en Bielorrusia, que también lo haga en Cuba, que lo haga de forma clara. Que la Embajada de Canadá en Cuba se abra a escuchar a los activistas de derechos humanos. No que la Embajada de Canadá en Cuba funcione como una especie de, de organismo que parece a veces un ministerio del, del, del régimen cubano eh, que, que, que sea un, una, una representación de, una de la democracia canadiense de los valores que definen a esta nación y eso sí, es lo que sí. yo le estoy pidiendo en esa petición, que Canadá se pronuncie en voz alta claro y alto Así es, fíjate, vamos a leer aquí rapidito unos comentarios María José Varela sí. saludo a María José nos comenta yo como venezolano canadiense no espero nada de la élite progre de Justin Trudeau, bueno eh, te admiro, Michael de Lima, pero no esperes mucho en es Canadá. Bueno, eh, y yo con, aquí dice, políticas que convienen a los grandes poderes geopolíticos mundiales, todos sabemos cómo se promueve la, la, la, la, la tiranía hacia Cuba, el turismo hacia Cuba, sin importar el sufrimiento de los cubanos. Bueno, fíjate, muchas personas que, que pensamos que ciertamente Cuba, eh, Canadá, tiene cierto alcahueteo, con el régimen cubano, no de, no de ahora, de hace ya mucho tiempo y, y, que, y que, pero te digo, eh, toda acción, toda acción, bien sea eh, de manera constitucional como lo estás haciendo, llevando la petición a través de la presión eh, diplomática, toda acción tiene que conllevar a un cambio, yo estoy seguro de eso y de hecho eh, lo que están haciendo tus compatriotas allá en, en, en Cuba, José Daniel Ferrer, Toda esa, esa situación, sin duda, que eso va a tener, va a tener un, un cambio. Yo te digo, eh, yo estoy viendo que Cuba está cambiando. Eh, Cuba está, ya no, no, mira, yo también le atribuyo mucho esto a, a lo que tiene que ver con esta, esta revolución tecnológica. Donde entra un, un smartphone, la libertad busca la manera de salir. Y, y hemos visto también que ya muchos cubanos o muchas personas que vivían, se, se, se han hecho de estos tipos de herramientas y empiezan a exponer cosas que siempre han existido, pero que ahora la gente se escandaliza, dice: ¿pero qué pasa? Pero, no, cosas que siempre han existido, solo que nunca habían salido a la luz y que ahora están saliendo. Donde, donde se puede meter un, en un bolsillo un teléfono, smartphone. Eso es una rendija de libertad y yo creo que eso está ocurriendo en Cuba. Y, y el régimen, pienso que no está preparado para esto. De alguna manera, eh, por eso te digo, mira, entre más presión hagamos, tú, por ejemplo, compatriotas de nosotros, mis compatriotas, tiene que tener, va a tener, estoy seguro que va a tener un, un, un cambio, es, es indetenible. Y eso lo estoy viendo yo en Cuba, a diferencia de, otro, de otras épocas. Veo que la gente incluso, eh, cuando estabas hablando del cantante que lo quisieron apresar, la gente se puso alrededor y evitó que lo pusieran preso. Eso nunca, de hecho, hay, eh, un, hay un, un, una, una fotografía, hay, una, hay un arte hecha del cantante con una esposa guindando de la mano. O sea, como un signo de, eh, me estoy liberando. Entonces, mira, la, lo que son las simbologías y ese tipo de cosas, le transmite a las personas una profunda esperanza y sin duda que la esperanza sola no hace nada, pero la, la, la esperanza con la acción, eso sí puede, a, a, y, en ese, y en eso estás tú, y están tus compañeros, y están otras personas. Y yo sí te digo una cosa, muy por encima de que mucha gente lo ve un poco este, pesimista yo sí pienso que, que puede haber un, un cambio en Cuba y, y evidentemente si hay un cambio en Cuba, automáticamente va a venir después el, el cambio en Venezuela, porque recuerda que el régimen castrista es el carcelero de Venezuela, el régimen castrista es quien tiene la llave del calabozo de, de, de los venezolanos, entonces eh, en la medida en que esta tiranía se ahogue, se, se vaya diluyendo, quede al descubierto, se exponga tanto a, al mundo, a, a, a, digamos a tantos países que, que aplauden la revolución cubana, que se rasgan las vestiduras por, por, por la dignidad del pueblo cubano, pues cuando quedan expuestos a través de un smartphone por un video que ocurre, entonces ahí ellos empiezan a quedar desnudo. Entonces, mira, yo de verdad que... Yo te felicito, Michael, porque esto, esto que tú estás haciendo, que, que sé que muchos venezolanos también lo hacen a, a, en todas partes del mundo, es necesario y, y, no, y no lo podemos menospreciar, porque tarde o temprano esto va a tener una consecuencia. La consecuencia, por supuesto, a, hacia el régimen cubano. Y... Y, y, y de eso se trata, mira, de, de, de presionar, de presionar de, y de no de fallecer, porque si de fallecemos, hasta, hasta ahí llegamos. Ahora, fíjate, tenemos, hemos tenido varios ministros, digamos, cancilleres canadienses, eh, desde la señora Cristina Freeland, que era una de las más fans de, del régimen castrista, ya, después pasamos por uh, François Champagne, hoy tenemos a Mark genu que bueno dicen que es una persona seria vamos a ver dicen que es una persona seria eh, eh, tenemos que tenemos que seguir presionando maiko tenemos que seguir presionando eh, porque como te digo el destino de cuba y venezuela tienen algo en común y, y es eso es, es que tenemos que liberarnos porque si se libera uno se va a liberar el otro eh, es, es así incluso si se libera venezuela seguidamente será un efecto dominó. Pero tenemos que seguir. Esto esto no podemos desfallecer. En ese sentido, bueno, de verdad que yo te reitero la felicitación por lo que estás haciendo. Dime, cuenta qué quiénes otras personas te han acompañado en esta en estas gestiones, estas labores de de lucha desde aquí en Canadá o desde cualquier otro país. Algún bueno, organismo. Bueno, pues la comunidad venezolana me ha dado un tremendo apoyo, individuos venezolanos eh, nicaragüenses también, la comunidad cubana en, en Canadá, cubanos democráticos, eh, cubanos como Alesa Polga me han apoyado mucho. Alesa eh, Polga, saludos Alesa, amiga un, de esta casa. Saludos Alesa Polga, y me ha apoyado también muchísimo. Eh, pues comunidad cubana en Canadá, comunidad venezolana, nicaragüenses, canadienses que me han apoyado en redes sociales. Yo empecé en redes sociales y apoyé muchísimo porque para mí la, la libertad es una causa global. yo, yo apoyo la causa de venezuela como si fuera la propia el día que ustedes sean libres yo lo celebro como si fuera mi libertad también y quiere decir que el otro día se, eso va a venir porque eso es un efecto dominó. eso eso va a ser así si luchamos por una la otra también va a tener la libertad porque como te digo uno es el carcelero del otro y, y, y eso eso eso digamos que es una labor parte de esa labor es lo que estamos haciendo nosotros aquí también porque tú tienes que abrirle eh, eh, conciencia a las personas tú tienes que meterle conciencia ciudadana y porque si decimos bueno no ya se acabó ya vamos a dormir no hay nada que hacer bueno la gente la gente que está en huelga de hambre morirá morirá porque nadie va a velar por ellos nadie entiendes entonces es una lucha de los que están allá con los que estamos aquí Absolutamente, por eso le he hecho saber al gobierno de este país lo que está pasando en Cuba, para que nunca pueda decir que no sabía. Yo le hice al gobierno, a, toda, a los dos, a los Otro, yo como activista por la libertad estoy abierto a toda persona que quiera apoyar la libertad de Cuba, sin importar si es liberal, conservador o del partido que, que sea. La libertad no tiene ideología, la libertad es libertad. Eso, no, y no hay nada, no hay nada mejor que ser libre, sin sin duda. Para recordarle a las personas que nos están viendo, la petición es la E3274. Para las personas que son residentes canadienses o ciudadanos canadienses y quieren hacer su aporte con su firma, ustedes facilito. Ustedes van a Google y colocan E, E de Elefante, E-3274. Y ahí les va a aparecer la petición. Es eh, facilito, ustedes la leen, está tanto la versión en inglés como la versión en francés y pueden eh, hacer la firma eh, automáticamente. Les llega un correo electrónico, es bastante sencillo, y les tomará 35 segundos. De verdad que no les toma mucho tiempo. Es la mejor forma que podemos hacer, y este llamado se lo hago a, a mis compatriotas venezolanos a, y a todos los latinoamericanos que, que viven y que hacen vida aquí en Canadá, a que se unan, a que se unan a esta iniciativa que Michael ha, ha venido trabajando junto con otras personas. Es la petición E3274. Es facilito, la pueden buscar en Google y ahí les va a aparecer. Se es para es Foreign Affairs, es como para, para hacerle llegar esto al gobierno canadiense por vía vía parlamentaria. Mira, Michael, de verdad que nosotros nos sentimos muy, muy honrados de que, de, de que hayas estado con nosotros, de que estés aquí. ¿Quieres compartir alguna otra cosa? ¿Quieres eh, exponer alguna otra cosa? ¿Compartir aquí con, con nuestra audiencia? Bueno, pues decir que Cuba, que, que apoyen esa petición primero, la E-3274, porque primero ya, ya tenemos más de 748 firmas. Más que, la, que la, la dictadura cubana hizo una petición similar en noviembre del año pasado y logró 548, 550 firmas con todo su aparato propagandístico de 62 años. Nosotros los cubanos libres ya tenemos 748 firmas. No hay una petición similar en el Parlamento nunca sobre la libertad de Cuba. Les Ahora, motivo a todos que la firmen. Claro que sí. Ahora fíjate, después más o menos, eh, ¿cuánto es el, el requerido? Para, para, digamos, para que entre al, al, al Parlamento para 500, que al, al, al Parlamento. 500, 500, o sea que ya, o sea ya, que tiene, ya, ya tiene requerido ya. Ya, ya nos pasamos, ya, ya, ya estamos ya, ya sobrados. Exacto, Pero eso, ya. eso es una muy buena noticia y mientras más personas se sigan sumando a esta iniciativa pues la presión va a ser mucho mayor para el gobierno del señor Trudeau donde no le quedará otra más que definirse, definirse de una vez y por todas y dejar el romanticismo eh, el romanticismo ese revolucionario que tiene eh, para que para que se pongan lo, los pantalones se ponga serio porque de verdad que yo no me imagino un canadiense viviendo en Cuba un mes no. viviendo como vive un cubano porque si un canadiense va para Cuba y dice que es lo mejor porque porque va como turista no y Pero, y es especial que Canadá entienda que Cuba está en una situación histórica única por primera vez la la cultura de la rebeldía que tanto se aplacó en 62 años surge en la juventud en las nuevas generaciones, en movimientos como San Isidro, como la Unpacu... Como... Entonces la gente ya va a, a protestar públicamente. Actualmente hay... Cien... Por ejemplo, el mes de marzo de este año, 184 protestas populares en Cuba, más del, del 80% por, por derechos humanos, razones políticas... O sea que eh, empieza a haber un despertar de la cultura de la rebeldía. Y cuando eso pasa, las dictaduras están en peligro siempre. Cuando un pueblo empieza a levantarse, una dictadura, sin importar el tiempo que lleva en el poder, está en peligro. Ha habido 184 rebeliones populares, eso es algo, según el Observatorio Cubano de, de Conflicto, es algo importante a notar en Cuba. La, eh, todo, ese, todo ese capital, todo ese mito propagandístico que tenía la dictadura de Cuba, de que el pueblo apoyaba, se desplomó desde, desde noviembre del año pasado, desde que más de 500 intelectuales, artistas, fueron al Ministerio de Cultura, hicieron una protesta pública, reclamaron derechos humanos, condenaron la represión de la seguridad del Estado, y desde entonces ha habido muchísimas protestas populares. Canadá debe tomar nota de eso, entender de que Cuba hoy día está como estuvo quizás Europa del Este a finales de los 80. Cuba está a punto de, un, de cambiar ese sistema. Eh, la gente en Cuba tiene fe en ello. Gente como Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del movimiento eh, San Isidro es una persona optimista que piensa eh, de forma diferente a lo, que, a lo que piensan quizás otros partidos opositores. Tiene una mentalidad de, de, de joven. Los, los artistas son muy creativos en su, en su protesta. En, eh, protestan con canciones, con, con actuaciones públicas. Tienen que una tiene que tiene bastante, bastante efecto porque hay una canción que se llama Patria y Vida que ha puesto a tambalear al régimen. Es, que es la la persona que la canta eh, va preso, eso no se había visto nunca Exactamente, y, y que hace poco en el barrio San Isidro se cantó en público el domingo pasado cuando trataron de arrestar al rapero Michael Osorbo eh, el pueblo mismo de San Isidro, la gente impidió ese arresto y él fue capaz de escapar de ese arresto, con le habían puesto las esposas en una mano y él le levantó, quedó levantó a la esposa es un símbolo de que el pueblo cubano se libera de la opresión de, de esa dictadura Así que yo sí. creo que sí hay esperanza en la libertad de Cuba hoy más que nunca. Por supuesto, estamos, estamos viviendo momentos históricos, Michael, momentos históricos que, que sin duda van a marcar este inicio del siglo y verás que nuevas cosas y mejores cosas van a venir. Por aquí María José nos dice, eh, ya firmé. Muchas gracias ¿verdad? María José. <ríe> Petición E3274, vaya por favor para los residentes y ciudadanos canadienses, vayan a es facilito entren a Google, escriben E-3274 y van directo a firmar la petición. Ya van 700, pero nosotros queremos llegar a 5.000 si es posible. Ah, para ah, ver sí. si, a las 10.000, para que se pongan los patines, este señor Trudeau se ponga los patines y vea qué hace. Entonces, Michael, ya cerrando el programa, de verdad que fue un honor, de verdad, un placer haberte tenido por acá. Y mira, cuenta con este, con este espacio cada vez que necesites, estamos a tu disposición, a tu orden, eh, lo que necesites comunicar, cualquier noticia que tengas de Cuba, este espacio está a tu disposición Michael, gracias por estar aquí de hoy. Pues muchas gracias y viva el bravo pueblo de Venezuela, viva Cuba Libre y viva Venezuela Libre. Así es, muchas gracias Michael. Gracias. Bueno, uh, mis amigos, de verdad que eh, esta situación, esperemos que, que todo tenga muy buenos resultados, estoy seguro que los va a tener, recuerden firmar la petición y pues eh, yo me despido por ahora y será hasta la próxima, les deseo que pasen una feliz noche y de verdad fue un honor haber estado por acá con Michael, bueno muchísimas gracias, hasta luego, feliz noche.